Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar. Hoy tengo un vídeo súper especial en el cual os voy a mostrar cómo podéis tener 50.000 visitas. 50.000 sin pagar nada hacia vuestra web. Tráfico 100% gratuito, en serio, no os va a costar nada y vais a poder generar ingresos, sobre todo para ofertas de afiliado para tráfico anglo eso sí es para tráfico anglo esto no está disponible para tráfico en español pero oye si tú tienes ofertas que promocionar en el mundo anglo esto te va a venir divinamente yo he generado mil dólares en una semana con este tipo de tráfico cabe mencionar que yo no solamente hice 50 mil visitas sino que hice 250 mil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 a que le des clic al botón de like porque créeme este vídeo te va a gustar y sobre todo a que guardes este vídeo. Guárdalo en tu lista de reproducción favorita y vuélvelo a ver cada que necesites un refuerzo para implementar esta estrategia. Y vamos a ver sin más dilación cómo es esto de tráfico gratuito, 50.000 visitas para mi sitio web sin absolutamente pagar un solo centavo a nadie. Vamos a trabajar. Con una web que se llama Word Profit. World Profit es una web que no solamente tiene envíos de correos electrónicos. He hablado ya de esta página. Por aquí te voy a poner un vídeo en el cual te hablo de ella. Pero no para visitas, sino para otra cosa. Para anuncios. Porque es muy completa, tiene muchísimas cosas. Bueno, continuamos. Word Profit es una página que te va a servir para muchas cosas, entre ellas, este tráfico. Te la voy a mostrar ahora mismo. Esto es Word Profit. Word Profit es una web que te va a servir para un montón de cosas. Si te fijas en los servicios, aquí nos dice que tiene web hosting, marketing de afiliados, entrenamiento de ventas, live business center, website manager, soporte técnico... Tiene varias cosas, pero no solamente eso, tiene otras cosas que a nosotros nos interesan más. Unirse es gratis, ves, dice Join Free, vienen los miembros, About, Services, Support, bla, bla, los términos, etc. Lo que tú vas a hacer es unirte gratis, ves donde dice Join Free, damos clic en Join Free y en Join Free únicamente tienes que poner tu nombre y tu correo, es todo. Y una vez que lo haces te van a enviar un email. Te voy a enseñar el email que vas a recibir. Este es el correo que vas a recibir. cuando Una, una vez que te das de alta. ¿ves? Te dicen felicitaciones por el ancho de tal. Nota. Bla, bla, te enviaremos otro email. Es con un link de activación especial. Esto es para confirmar. Bla, bla, bla. Y atento. Te van a enviar dos datos muy importantes. Tu username y tu password. No los pierdas. Eso es muy importante. Y una vez que ya los tengas. Pues ya puedes entrar. Te dicen login here. Tú entras. Este es la interfaz y tienes un montón de cosas. Tienes muchísimas cosas. Por ejemplo, tienes especiales, free, classify ads. Este lo he usado yo mucho también. Solo apps y tráfico, money back, marketplace, muchas cosas. Pero a lo que nosotros nos interesa son las visitas. Nosotros queremos visitas gratis. Esto también puede ser de pago, pero tú no tienes que pagar nada para recibir esas visitas. Si te fijas, aquí dice Free Program. Le das aquí y te aparece esta página. ¿Ves? Y mira lo que pone. Como un miembro gratuito, tienes acceso a los siguientes freebies. 50,000 visitas. 50,000 visitas. 500,000 créditos en Ads. Un libro gratuito. Dedicado al marketing online. Un mini blog. Los privilegios para enviar hasta 30.000 ads al mes. Solo ads, vamos. Y acceso a nuestros 20 favoritos sitios de tráfico. Todo esto tú lo tienes disponible. Yo lo he usado todo. Todo. Cabe mencionar que solo lo puedes usar una vez. Una vez. Si quieres usar 50.000 más veces, tienes que darte de alta con otros correos. No abuses. Máximo 3 a 5 correos porque la gente se da cuenta. Y si se dan cuenta te van a banear todo. Así que más vale que no lo hagas. Una única vez, tú aprovechas todo esto y ya está. ¿Cómo accedo a todo esto? Pues lo tienes aquí. Vamos a dar clic a Free Advertising. Click. Y en Free Advertising tú tienes todo lo que te han dicho antes. Mira, Classified Ads, hasta 4.500 sitios. Y aquí lo tenemos, 50.000 visitantes garantizado. Lo único que tengo que hacer es meter mi URL y la puedo cambiar además cada que yo quiera. No es necesario que la misma URL reciba los 50.000 visitas. ¿Cómo lo puedo hacer? Le voy a dar clic en details here y en details here me va a decir 50.000 visitantes garantizados. Me voy a ir hacia abajo. Me van a ofrecer hasta 250.000 visitantes con, con un upgrade que no lo vamos a tomar y me dice que aquí tengo mis 50.000 visitantes cuando tú empieces cuando empieces tú tendrás aquí cero créditos cero y te va a decir que veas este vídeo este vídeo ves, míralo primero mira nuestra presentación mínimo 10 minutos para que te den los 50.000 visitantes hazlo, no te cuesta nada Ponlo y mientras navega en otras ventanas y déjalo 10 minutos. Cuando hayan pasado los 10 minutos mínimo, tú te vienes hacia acá y tendrás un crédito. Yo tengo más porque esta cuenta yo la uso continuamente y tengo más. Con un crédito, uno solo, tú ya tienes los 50.000 visitantes. ves. Puedes usar un crédito gratuito para activar los 50.000 visitantes. Aquí el título y la URL. Y empieza mis 50.000 visitas. ¿Qué voy a hacer yo para aprovechar estas visitas? Muy fácil. En mi caso, yo los voy a enviar a una oferta de afiliados. ¿Qué oferta? Pues esta que te voy a mostrar ahora mismo. Me voy a ir a Digistore. ¿Ves? Esta es mi cuenta de Digistore. Si no tienes una cuenta en Digistore, puedes ir a Clickbank o a cualquier otra tienda de productos digitales. Yo estoy aquí porque encontré una oferta buena. Y la voy a correr. Me voy a ir al Marketplace. Clic en el Marketplace. Sales Rank. Quiero ver los más vendidos. Y aquí me dice que los más vendidos son Medicore. 150 por sale. De Ultimate Keto. The Master and Monetization por Matt Pratt. Y Home Doctor Brand. Hay más. Steel Byte Pro. ¿Qué voy a correr yo? Yo voy a utilizar Home Doctor. ¿Por qué? Porque está muy bien. Dice que cumple con todas las políticas de, de los anunciantes. 75% de comisión inicial por libros físicos. Atento, libros físicos, porque también tiene digitales. Los mejores nichos son Health, Survival, Remedios, etc. 10% de conversión con email list. 10%. Y aquí viene su enlace de afiliados. Voy a ir allá, le voy a abrir una ventana nueva. El soporte y el promo link es esta. O bien le voy a dar. Este es mi enlace promocional, ¿Ves? lo copio, control C y me lo voy a reservar, control C y voy a preparar una landing. Viene por aquí que el precio promedio es de 44 euros, la comisión 75%, el earnings por C es 23,88, por visitante al carro 7, home doctor eh, es de hace un año, por lo tanto quiere decir que está funcionando bien. Viene la página de ventas. Si quieres verla, la vamos a abrir en una página nueva. Esta es la página de ventas. Mira qué bonita. Es vídeo. Aceptamos cookies. Y es este libro. Este es el librito. Este está muy bien. Listo. La página de afiliados es esta: Home Doctor Affiliate Program. Disponible para afiliados desde enero de este año. 75% de comisiones de las ventas iniciales. Tiene tres upsells con el 75% de comisión y puedo ganar hasta 144 por venta. El EPC es altísimo, 288, y lo puedo encontrar tanto en Clickbank como en Digistore. Y aquí te dice que en lugar de afiliado, tienes que poner tu ID de afiliado aquí. ¿Ves? Affiliate, ahí tienes que poner tu ID, y Affiliate, ahí tienes que poner tu ID. ¿Tiene correos? Yo ya no tengo que escribir nada. Aquí están todos los correos. ¿Ves? Perfecto. Súper bien, mira. Qué bonitos son los banners, súper atractivos para. Luego vienen los mejores enlaces que me pone 10 y una serie de textos que te pueden servir a ti: la demografía, mujeres y hombres eh, de mediana edad, 90% Estados Unidos, Canadá y UK 5%, y al resto del mundo 5%. Los términos que tenemos que cumplir: no hacer spam, bla bla bla. Listo, ya lo tengo. Voy a enviarlo a este producto. Tengo dos opciones, enviarlo directamente a mi enlace de afiliado, tal cual, o hacer una landing y quedarme yo con los correos electrónicos. Vamos a probar con la landing directa. Me voy a copiar y me voy aquí, voy a ponerle la URL. Ojo, tiene que ser S. Si no tiene la letra S, ves esta S, no te van a dejar poner la URL. Son los sitios SSL. He leído las condiciones y le voy a poner el título. ¿Qué título? Pues vamos a ver, me voy a la página de ventas. Esta, por ejemplo, 10 medical supplies you need to have in your house. Copy. Me voy a mi sitio. Lo pego. Paste. Listo. 60 caracteres como límite. Vamos a ver si no excedo. Para eso me voy a ir a contar. Contar caracteres. Contar caracteres. Tú puedes contarlos como quieras. No voy a pegar. Contar. 50. Genial. Son 50. No me, no me pasó nada. Listo y le voy a poner estar My 50.000 visitar eso es todo ya está míralo sitio title sitio bla bla bla URL la está leyendo y esto ves que se pone verde me dice aquí que si hay un error en la página el sitio no se va a desplegar sin no hay friends bla bla bla todo perfecto ad ya lo tengo eso es todo yo puedo pausar la campaña o bien cambiar el ad para cambiar el ad en mi caso, voy a hacer una landing con Sistema ves, Voy a cambiar esta URL y voy a poner esta otra. Le digo que sí y le digo me actualice la campaña. Listo, míralo. Ahí está. Como está ya lista, le voy a poner Add Successfully Confirm. Y ya está. Luego, ya posterior, voy a subir los correos que me dan en la página de afiliados. es ¿Ves? Yo los subo. Y eso es todo. Cuando vaya la gente entrando, pues yo les voy a enviar nuestros correos. Y de esta manera yo puedo aprovechar al máximo las visitas gratuitas que me dan en esta página. 50.000 visitas, pues están muy bien. Se ve súper chula, genial, todo bien. Puedo verificar mi tracking, hay un tracking vídeo o obtener, u, obtener más conversiones. Pero de momento lo voy a dejar hasta aquí y esperamos el tráfico. Eso es todo. Bueno, Marketer, espero que te haya gustado. Que le veas la increíble utilidad que tiene esta página. Porque además es gratis. Son 50.000 gratis. Y tienes más opciones cuando le das al free advertising. Pero esto ya lo veremos otro día. Ahora mismo ya con este vídeo tienes más que suficiente. Para poder generar ingresos con tráfico gratuito. 50.000 visitantes gratis a la URL que tú quieras. Y además puedes cambiarla sin ningún problema. Has visto que se puede cambiar sin problema. Y recibir el tráfico donde tú lo quieras. Voy aquí nuevamente, le voy a dar estadísticas. Mira, tengo cuatro ya. Cuatro visitas que han llegado a mi página BS Word Profits sin ningún problema. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace para que tú puedas entrar a Word Profit y obtener tus 50.000 visitas absolutamente gratis y empieces a generar ingresos con el marketing de afiliados o con el marketing CPA, porque ya has visto que se puede enviar a cualquier o casi cualquier tipo de web dentro de World Profit. Un abrazo, marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este vídeo. No olvides que abajo tienes el enlace y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!